Y en cuanto a los mensajes, eh, que yo recuerdo algunos que me parecen importantes son aquellos que tienen que ver también con ese ecosistema que decíamos antes, ¿no? también de, de los que miran y no actúan, del cómo eh, las heridas eh, psicológicas tienen que ver, son tan, tan graves como las heridas físicas a veces, no con esa viñeta que teníamos que era un poco dura ¿no? de, de esto. Cómo, cómo el móvil, por ejemplo, es el, la herramienta de enganche con la realidad y con tu grupo de amigos y, y con, tu, con la, la forma que tienes de relacionarte y de irte construyendo en esa época tan importante como en la adolescencia, de irte construyendo tu personalidad. Pero a la vez puede ser por el lugar donde, donde se te está pegando, ¿no? donde se te está agrediendo. Bueno, todas esas cosas me parecen importantes y como mensajes. ¿no? Y, o la labor de los padres y de los profesores. ¿Qué hay que, que hacer, no?